Hola, la actividad que a continuación te presentamos se llama Reconociendo mis intereses desde la historia personal Aquí te encontrarás con un conjunto de preguntas que te invitarán a reflexionar sobre tu vida personal Ya sea sobre experiencias pasadas o situaciones que estás viviendo en este momento Y que se pueden relacionar con una elección sobre un quehacer futuro Ya sea frente a seguir una carrera, una ocupación o actividad laboral O alguna actividad artística, social, deportiva o cultural Responder estas preguntas puede permitir conectarte con difer diferentes eh, circunstancias que hayas pasado en tu vida y es una posibilidad para recordar anécdotas, objetos, actividades, personas o experiencias significativas para ti que en su conjunto te pueden ayudar a pensar en tus habilidades, fortalezas, características personales que te permitan construir qué quieres hacer en tu futuro. Es bueno también destacar que ninguna respuesta es determinante o definitoria para tu futura elección. Lo importante es que te permitas tener un espacio para pensar y abrirte a la reflexión sobre tu historia e intereses personales. Trata de elegir un lugar tranquilo en el que puedas darte un tiempo para ti y te permita conectarte con diferentes temas que se relacionan con tu proceso de elección vocacional. Recuerda que esta experiencia es para ti y no es una obligación sino más bien es una invitación a repensarte.